Rafa Gol, narrando la jugada. Rafa oh, con la mejor jugada del partido. El con el mejor equipo deportivo. Rafa Gol, gol, gol, gol. El Rafa Gol, Gol. Hola, ¿qué tal amigo? Buenas noches, bienvenidos. Dios les bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares. A esta hora, cuando podemos compartir con ustedes el programa diferente a todos en radio y televisión. El Superdebate, de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en la voz del Río Grande, 9 días, por todo el ar, 3 horas de Pura Candela, y también a través de arroba rafagol al aire, que es nuestra dirección en Facebook Live. Y... ...todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín... forma, los domingos en vivo en directo... ...estamos aquí, a través de... ...bueno, muy bien... ...la jornada del fútbol con los equipos de Antioquia... ...Medellín derrotó un gol por cero... ...al equipo de los millonarios la noche anterior en el Campín... ...hoy... ...en el Campín de Bogotá... ...Santa Fe 2, Atlético Nacional 2... ...y Río Negro empató 2-2 con Envigado, los clásicos empatados. Pues bien, de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos acá... ...en el superdebate, como fue Atlético Nacional, que empezó ganando el partido... ...en la capital de la República, le empataron el juego, quedó con 10 hombres del Santa Fe... ...y la superioridad numérica no la supo manejar el Atlético Nacional, al final... Se fue arriba al Santa Fe 2 por 1 y Nacional con gol de penal, empató 2-2, dos, dos goles del rifle Andrade. Y el Medellín anoche derrotó 1 por 0, 1 por 0 a Millonarios, gol en el primer tiempo. Con el cual eh, Medellín logró pues, sumar tres puntos. Medellín ya viajó a Buenos Aires, Argentina, donde el martes enfrentará al Boca Junior. Por la Copa Libertadores de América El Boca que anoche también ganó su partido 1-0 Y se clasificó campeón del fútbol argentino No sé si estarán celebrando a toda esta hora, Pero eso le conviene al medio Bueno, ahora sí, eh, quiero decirle que Entre los que llamen a nuestras líneas telefónicas Esta noche van a participar de los premios que tenemos Esta super ancheta especial La línea 232-4604 Tenemos anchetas, sí señor De BKM Pharma Estaremos entregando esta espectacular ancheta con todos los productos que tiene el Sport, que tiene la vitamina C y Bueno, estaremos entregando los mus de Rafa Gol de los 20 años, las prendas de Nacional y del Medellín. Llámenos ya a nuestras líneas telefónicas. Y ahora sí, nos vamos al debate, nos vamos a la polémica y el debate...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 Tezos, llama 444-0404 444-0404 e ingresa a formarte.edu.com Formarte, los más tezos Formarte También virtual Y seguimos acá en el superdebate debate desde luego con la presentación de los mejores como trámites donde le tramitamos ...su licencia de conducción, la mejor escuela de enseñantes en 30 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ofrecemos cursos de conducción, renovaciones de licencia, gestiones ante el tránsito ubicado cerca del Parque de Belén. Escríbanos al WhatsApp 311-394-5795 o llámanos 448-5151, Condu Trámites Club, un mundo, un mundo de servicios... Bueno, y también estamos a esta hora pues con, con las prendas de eh, Everfit Bici, donde tenemos el 70% de descuento, de prendas con el 70% de descuento en Everfit Bici. Y estamos con Global Sport, líder en mercadeo deportivo, Global Sport donde tenemos todas, todas las pantallas LED Para que usted pueda estar en todos los partidos de fútbol Con Nacional, con Medellín En todas las plazas del país Ahí vamos a tener para que usted es... llame al 444-6529 444-6529 Global Sport Y ahora sí nos vamos a la polémica, al debate Acaba de empatar Nacional 2 a 2 2 a 2 en el... Campín de Bogotá. Y le damos la bienvenida a la mesa de la polémica del debate al hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre frente con la verdad y no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Don Luciano González, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tiene que decir del empate cuando pudo haber ganado el Nacional? Señor director, buenas noches, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o cuidados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar primero. ...un apretón de manos... ...o oh no, ¿cuál apretón de manos?... ...un abrazo para todas las mujeres del planeta... Qué bueno que ...para todas las mujeres. mujeres que están en su día... ...especialmente para esas cabezas de familia... ...que luchan codo a codo por salvar sus hogares... ...mientras el sinvergüenza del marido... ...se las está jugando con otras o tomando trago... ...a esas damas tan pobres... ...tan humilladas por el marido... ...adelante, que sin ustedes... La sociedad valdría un soberano pleco Sin ustedes las mujeres Que son la base de la sociedad Y la cabeza de la sociedad Bueno, espero que una máxima que dice Ah, y hoy no me voy a hacer expulsar Hoy no me, voy, me pueden provocar lo que quieran Porque hoy no me... Ay, se me cayó Porque hoy no me voy a expulsar Por ningún motivo Eso espero Por su, ningún su motivo comportamiento No, porque González, es que... No porque... porque es que la vez pasada no hubo justicia el señor que estaba ya haciendo payasadas ¿sí? Y usted por quedar bien con todo el mundo Se el puse a los dos no, Pero está... yo hoy no Ay, voy a permitir a Que la injusticia pues campee este no Yo se no deje, voy a permitir No se deje, deje jalar la lengua Bueno, eh, quería decir Que hay un, hay un axioma del fútbol Que dice que si no podés ganar Lo mejor es no perder sí, Espero que sea válido Con Atlético Nacional Y si no es válido También me importa muy poquito también muy importa, muy poquito. La verdad es que es Nacional, sin mostrar su mejor cara, sin mostrar sus grandes virtudes, alcanzó un punto en Bogotá, no de oro, un punto de desespero que para algo nos tiene que servir. Pesa que Santa Fe tiene un director técnico, el señor Rivera, que es director técnico, y desde las cabinas, de radio y televisión, tiene 40 directores técnico, técnicos más. Por esa curiosidad, por ese masoquismo que a veces me caracteriza, me dio por escucharlos. Había que ver la televisión. Tiene que atacar Santa Fe por la izquierda, porque es que por ahí puede hacer daño. Y había que ver los de radio. Es que Santa Fe está regalando no sé qué, yo no sé qué. Santa Fe... Santa Fe jugaba solo. Santa Fe jugaba solo. Y tuvo nacional que aterrizarlos para demostrarles que Santa Fe no jugaba solo. De todas maneras, hombre, no fue la mejor presentación, pero nos alcanzó para seguir comandando el tablero de posiciones, que entre otras cosas, ser primero o cuarto da exactamente igual. El todo es estar allí en el candelero, en el, en, el en el caldero, donde se van a coser las finales del torneo colombiano. Y ahí estamos, comandando esta vaina, jugando mal, porque no se jugó mal, no se jugó bien, se jugó mal, con muchas imperfecciones, con muchos errores y con unos jugadores que definitivamente hace rato que nos están diciendo que no están, que no están o que no quieren estar en la causa de Atlético Nacional. Caso, el tal Estefano Arango Que entró en el segundo tiempo a aportar Absolutamente nada Y en fin, hay unos jugadores en, Y el Gustavo Torres que volvió a sus A, a, a estar parado en la cancha De espectadores Arango. En fin, hay jugadores que no están con la causa Del Nacional, pero con las ganas Que tienen otros, como el Rifle Andrade Como Braguieri Como el Ibelton Palacio Y como Daniel Muñoz Que según una estratega del fútbol paisa ganador y exitoso en todas partes del mundo, dice que no merece estar en la Selección Colombia, pues ahí Nacional logró rescatar un punto, repito, sin mostrar su mejor cara. Pero, ah, pegándonos a, la, a los axiomas del fútbol, cuando no podés ganar, porque no jugás bien, no perdás. Y en esos principios, creo que hoy el resultado para Nacional es bueno. Bueno, señor González, el Medellín ganó, lo felicito ganó. Y, y va a jugar con el Boca Junior de Argentina. Actual campeón, esperemos sí. que todavía la gente de Boca siga celebrando. Nada de nervios. Y que les dure, que les dure la celebración para allá hasta el martes. que Hasta el martes temporada borrachos y no les interese tanto el partido de Copa Libertadores porque, por ejemplo, a River no le importó el partido de Copa Libertadores que jugó en el transcurso de la semana. Perdió, feo, porque llevó la suplencia. ...a Quito para enfrentar a Liga Deportiva Universitaria... ...entonces como son cinco partidos... ...ellos reaccionan al, al final... ...esperemos que lo mismo le pase a Boca... ...que no tome el partido con, tanta, con tanto interés... ...y que nosotros podamos hacer realmente... ...un buen juego frente a Boca... ...y no ir a pasar propiamente vergüenza... ...bueno el partido de contra Millonarios... ...Medellín hizo lo que tenía que hacer... ...la tarea para llegar a 11 puntos... Y estar allí a uno o a dos puntos del de cuarto, que es el objetivo. El cómo eh, se consiguió el, el resultado. Hombre, Medellín no tiene goleadores. Se fue Cano y no lo han reemplazado. Pero tenemos afortunadamente dos jugadores que la meten. Porque como dirían por allá falta de pan, buenas son tortas. Entonces Ricaurte y Reina. Cuando no es Ricaurte, Reina. O viceversa, los que marcan y eso salva a Independiente de Medellín. Aparte un golazo. Volví a ver el gol de Reina. Oiga, un control exquisito y de una le pega con la pierna izquierda y se la mete a la ratonera izquierda al arquero Fariñez que no vio esa pelota. No sé, me preocupa un poco el juego por bandas. Se perdió el juego por bandas en el Medellín. Ahora el juego es más directo por el centro y por bandas. No funcionamos ni con los laterales ni tampoco con los hombres que coloca el técnico por la banda derecha o por la banda izquierda para ayudarle a Caicedo que tiene que revolverse solo allí en el área. Pero importantísimo este triunfo frente a Millonarios y debe servir de motivación para el equipo que a esta hora ya está en Buenos Aires para enfrentar en 48 horas. Al equipo de Boca, nada menos que en la Bombonera, porque nosotros estamos en la Copa Libertadores de América. Bueno, muy bien, señor Osorio. Oiga, ¿Cómo se ataca por bandas? ¿Qué? ¿Por la de Guatavita? ¿La de Cincelejo? ¿Cómo se ataca por.? Bandas? La banda son los costados, ¿Por los porque, laterales. Que yo conozco González? la banda borracha. No se haga el no charro. Se haga, no se haga el charro. No se haga el charro. Oiga, oiga, oiga, no no oiga, oiga, oiga, no se haga el charro. Y aquí hay una apuesta entre los camarógrafos que en ocho minutos. Está la primera tarjeta no, amarilla. No, no, es y no, que no. Será está para nada. Es que quiero ilustración. Que hay que atacar por bandas. Entonces yo pregunto: ¿con cuál banda? La de Guatavita, que es muy buena. La de Cincelejo, que es excelente. O la banda borracha, que, que es la mejor de todas. Como, este es un programa de fútbol, no de orquestas. Esto no me llama comprar la Orquesta. Entonces no se haga el mamerto. Usted sabe que atacar ¿a por bandas, es decir, por los laterales, no. No, no, no, no yo, no. yo tengo entendido que ir por eso. bandas es atacar por las puntas de la cancha, que así se ha dicho toda la vida. Pero hay que descrestar y engañar calentanos. No, no, pero no, hay, hay no, sabe, habla de banda. claro. hay claro. sabe... bandas, como sabe Carlos no lo Antonio, lo el pobre Carlos que, es que es un técnico frustrado, ya tiene cargo. Dirigir desde los micrófonos a Santa Fe. Juan yo no sé si también lo a comisionar. Ah, no, no, lo que pasa es que no lo uno, ve, uno se va preparando y algo le es como estuve yo eh, profundizando sobre la, la zona 14. Y resulta que en Liverpool dividieron la cancha en 18, ah, sectores, bueno. en 18 sectores. Y la zona 14 es la que queda afuera del área de frente por el punto penal, que es donde por allí se hacen la mayor cantidad Acuera. de goles o los últimos pases. Y eso bueno, fue en una, la, universidad, la ter... en una la ter... universidad. Apareció gente estudiando ese tema. La de, la terminología, zona, de, la 14, de la zona 14, una universidad en Liverpool que se llama John Morse. La terminología... Pues, es que hay que leer hay no que define la esencia del fútbol. Pueden inventarse 40 mil terminologías. Y el fútbol sigue siendo 11 contra 11. Haga goles y llevítelos. En esa pie esa piedra filosofal no lo va a tumbar ninguna terminología. Bueno, señor. Que Entonces, las bandas, que la zona. Oiga, pues. Que la, que, que la, la fibra 2. <risa> ¿Cuál que es la que, zona de todos, fibra 2? Que, que la fibra sí. carreta ...que está trayendo en el fútbol su profesor Osorio. A ver, señor Pedroza buenas noches. Un placer Bienvenidos. Rafa. Compañeros gopia. televidentes, un placer saludarlos. Hoy en el Día Internacional de la Mujer, permítame, porque pues, a mujeres tan divinas solo queda... ...no hay otro camino que adorarlas, ¿no? las uy, mujeres. Uy, sí, obviamente. Sí, sí, don Vicente. Pero pero, pero, pero, pero... Y tengo corazón para amar a todas, sí, claro. óigame pero permítame bueno, es, que saludar bueno, es, que a todas para para correr, las correr, atletas colombianas la que nos hombre. han dejado... En alto, en, en, en el nombre de Colombia, Marisa Urrutia, Mariana Pavón, a Mariana Paón, la Chechi Baena, bueno. A Caterina Ibargo, Jacqueline Rentería, etcétera, etcétera. Todas las deportistas colombianas en el Día Internacional de la Mujer, con medallas olímpicas, medallas de oro, etcétera, etcétera. Un abrazo sobre todo para esas deportistas. Bueno, hacía aún más de un mes que Medellín no ganaba desde cuando aquel 3-1, cuando se venció a Patriotas aquí en la capital de la montaña. Ese tiempo tenía Medellín sin ganar. Una victoria pírrica, ¿no? Por aquello del, del rey Piro. Eh, Pirro, rey de Piro, que eh, combatió a los romanos, le ganó, pero perdió una cantidad de vidas, ¿no? Y entonces al final, pues perdió hombre, perdió todos los soldados, todo lo, le dijo, en la próxima batalla, si vuelvo a pelear así, voy a regresar solo a casa, porque perdió, perder al mejor lateral izquierdo, y único que tenía Medellín de gran calidad, una revelación, la luxufractura de Julián Gómez, gravísimo, las imágenes inclusive borraron, en internet borraron, eh, muchas imágenes, muchas fotografías por respeto al deportista, porque fue impresionante los jugadores de Millonarios y el Medellín se tomaban la cabeza con las manos del asombro tan impresionante. Rompió, eh, rompió eh, fractura, eh, eh, alcanzó a, a, a dañar también, eh, alcanzó a afectar, afectar tibia, y pe, tibia y peroné, afectó. Y mañana le van a tomar una radiografía, Rafa, una ecografía, Rafa, para Pero saber sea, si, lo li leer a, a si ligamentos... A ver si los ligamentos, de la victoria A ver si los ligamentos, a ver si los Bueno, años, eh no, es el peor porque lo dirige Gamero sí exactamente ¿Es el ¿Gamero? peor porque lo no, no, no, ha si no, lo de no ha podido superarlo de Gamero eh, el señor de González el peor se está preparando eh, solamente es está para ganar gam gamero, gamero Gamero le mandó una, eh, un, un antivirus a ver si lo utiliza no una ranita que le sigue ganando nacional seguirá haciendo fracasado. sobe que sobe ranita de no bueno siga ganando y seguirá fracasado o no oíste vergüenza te tres caras para hablar de tu el peor equipo tuyo en 20 años porque lo dirige Gabero ah, porque, porque lo dirige Gabero que, porque, porque dirige, la, la, la no, la, no, no, no, no, no oiga, no, pero, pero, pero pero es que no me digo, me digo estoy en mi presentación, pero papá no, chale, respeta sí. bueno, mi presentación, viejo y aquí razón, se habla más que todo es de no, Medellín y de Nacional no de Millonarios ni del ah, Deportivo Cali bueno, ni la América ¿correcto, viejo? ya mamá no, no, no, no, no, papá Aquí Yo se no habla. Claro que quien se ganó la sí, apuesta, pero María y el González. Ah, muy, muy, bien, bien. muy bien, muy bien. No bien, claro que tenemos. Que no, muele? es el, el que él está él tiene el uso de la palabra, respétale. El director el que tenemos. ¿Te muy bien. Importa un miedo que la mamá pues, se. Bueno, eh, la... él tiene la palabra eh, de Jorge González, eh, González eh, respétale a él. Y él me dijé, Acaba, en ese momento está en el aeropuerto de Seiza, 12 horas viajando. Salió a las 10 de la mañana, Rafa, vía Bogotá. Acaban de llegar, están pasando por inmigración allá en el aeropuerto interno. Es desgaste impresionante estos viajes internacionales. Esperamos que, como dice Tau frente al Boca, que siga celebrando un Boca con tres colombianos allí sí, a bordo. Y ojalá pues realmente logre Medellín una buena presentación en la bombonera, mi estimado Rafael. Bueno, millonarios, ¿qué? Y ahora saludamos a Juan Diego Arroyave Ahorita también el partido nacional, el señor Juan Diego. Me da gusto saludarlo. Libro, Juan Diego? Eh, como dice Luciano, que Nacional nombró unos jugadores que, que no debían estar en el partido. ¿El señor Osorio escogió bien la nómina o se equivocó, dirigió bien, no supo aprovechar la superioridad numérica en la cancha? ¿Qué pasó? Buena pregunta, señor director. Buenas noches para todos. Abrazo especial. Ay, Dios. Es que uno, después de observar lo que pasó en este compromiso, yo oh, le quedan los cuestionamientos a uno. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo, por ejemplo, puede solucionar o en qué momento hacía falta en el partido jugar como Estefano Orango, Que por fortuna salvó, pues ahí el penal se lo a él y fue el empate y se salvó ese punto. Pero Estefano Orango lo necesitaba el partido, lo necesitaba el juego. Esa es la gran pregunta. Uno de pronto, sí, lo de, le lo de Gustavo Torres, lo de Gustavo Torres que fue paupérrimo, de pronto podía aguantar un poquito los primeros, los primeros, los primeros minutos del segundo tiempo pero eh, creo que el cambio no era ese, y creo que los jugadores, ahí faltaron jugadores, me parece que ahí faltó llevar... llevar eh, eh, Quiñones otro, por Candelo otro... de una, Quiñones de haber ese. ingresado al partido, Quiñones de haber estado, eh, ese era el cambio del segundo tiempo, sacar a Candelo que no figuró ni en el primer tiempo, ni figuró en el segundo. Pero no perdió, entonces hombre, ¿qué vas a Entonces, no, uno, uno, uno se no basa perdió. porque... Porque lo que, ver, lo, primero, lo que quiere uno es ganar, por eso, es, el, es el líder, quiere es ganar y me parece que por ahí con esos errores en el juego, ojo, que es que el juego marca lo que son también los resultados y eso lo insiste mucho Juan Carlos Osorio, él habla mucho del juego, el juego, el juego. Y él lo reconoció en la rueda de prensa, primer tiempo donde Nacional no se encontró, nos dominó Santa Fe, lo dijo él. Él dijo que por lo la es... presión alta, por la pr Santa Fe le había ganado el primer tiempo Nacional. Eh, exactamente, entonces uno dice, entonces necesita para el segundo tiempo un jugador de más desequilibrio cuando Candelón opera, que si eran si era los que escogió él, no eran los que escogió. Hizo falta en el compromiso de Iner Quiñones por ese lado. En el segundo tiempo, por fortuna, el equipo pues, tuvo eh, eh, alguna regularidad, sin encontrar el fútbol, porque Harlan Barrera no debió haber abandonado nunca el juego, en el segundo tiempo hizo falta Harlan Barrera, y en la llegada de, de, de Estefano Arango para que le hicieran ese penal, que le dio el empate, pero otro error en balón de costado, una pelota donde no marca, cabecea a este muchacho que, que hizo el, el, el segundo gol de Santa Fe, completamente solo, entonces uno dice las referencias de marca que se habla tanto, la presión que se hace tanto sobre los jugadores que van entrando a la, a la jugada, ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Eh, fue error de arquero, el tiro libre donde Cuadrado prácticamente es, es, se hace ese gol que era para que él la, la sacara, se caen dentro del arco sin encontrar ningún, eh, eh, buscando sacarla, no sé cómo, ante la, ante la pateada de, de Zambuesa. Bueno, todas estas cosas que de pronto dejan los interrogantes, porque repito, el juego es lo que prima en este sistema de Juan Carlos Osorio, para él es muy importante el juego. Entonces, cuando usted gana... Pero no juega bien, queda la preocupación en Nacional. Pero cuando se empata este partido contra, contra Santa Fe, pero no se juega bien, me parece que el dividendo es muy bueno. Ese punto lo necesitaba Nacional para seguir siendo líder. Bueno, muchas gracias. Seguimos hablando de la mesa de la polémica del debate. Andrés Cuello Núñez, que estuvo ayer presente en el Atanasio y relató a través de Fébulé y el partido nacional eh, con Santa Fe. Charro, buenas noches. Hola Rafa, el saludo para usted y para todos los compañeros y para la teleaudiencia. Voy a empezar hablando de Medellín, pero antes saludar a mis mujeres en el Día Internacional de la Mujer y por supuesto a todas las mujeres del mundo. Sin ustedes nosotros no seríamos nada, no tengan la menor duda. Hablemos de Medellín. Ayer Medellín ganó 1 a 0 y podía haber sido por más frente a Millonarios que fue una lágrima. Este millonarios da ganas de llorar, no hay otro término. Este millonarios debe ser de lo más pobre de los últimos tiempos. ¿Dónde quedó el millonarios campeón de la famosa musiquita? Millonarios en el campeón. ¿Dónde está? ¿Dónde está el millonario del... No, ¿Cómo, ¿Dónde cómo? está? ¿Vos no ¿Ayer no vino a la ¿Viste? Atanasio? ¿Vos no lo viste? para no vino ¿Vos, sos a nuevo, vos sos un nuevo. Vino Colombia, a pasear ayer el Atanasio no, no, no, no, no, no, de no, Millonarios. Una lágrima de millonarios. Medellín tendría que, es que haber hecho jueves, más goles no todavía. Millonarios tenía años. condiciones para poder hacer más goles, millonarios. Eh, no, porque ese millonarios del partido de ayer, no, pero no tenía ninguna Pero no tenía millonarios. Es más importante millonarios que la victoria de Medellín. No no, el más tema, el es analizar, analizar un No, no, es que hablando analizar más de analizar y clásico. De un lado de Medellín. Medellín, del otro millonario es un clásico, un clásico. Un clásico. Tarjeta amarilla para el señor Augusto Velosa. Son dos grandes. les sugiero que está minimizando no, sí, está bien. Pero ese término, sáquelo No, no, no. Pero ese término, sáquelo de su vocabulario porque hay otros términos está burlando, más amplios, señor está burlando. A ver, ¿Son, de, dos, son dos equipos grandes de Colombia, era un clásico Perfectamente podían haber jugado de igual igual Pero ayer Medellín no jugó contra nadie La verdad, me, Millonario fue un desastre, fue una lágrima, muy mal ¿Cuántas veces nombró durante el relato Rafaola a Mosquera Marmolejo? Si ni siquiera llegó al área Millonario, no, un desastre ¿Qué trabajo tiene Gamero? Y no sé cuántos días aguanta en el puesto Ganó bien Medellín, podía haber sido por más Buena pronte para jugar Copa Libertadores. Lo que sí a mí me sorprende es que estén pensando en Boca. Ah, ojalá que Boca siga del festejo, porque así me decís... Eso es lo que dijo Gustavo. De los ese es un pensamiento perdedor. Ese es un pensamiento perdedor. A mí qué me importa Hombre, lo que cosas, le pase a Boca. Todos los Uno aspectos, tiene que pensar en Medellín. Yo, yo aprendí en el Boca salió campeón, a Gustavo, aprendí, pero aprendí, pensar de esa aprendí, manera, aprendí, llegar eh, a los cursos de fútbol, no, que las cosas no, estas, futbolísticas cuentan, cuentan. Lo que hay que pensar cuentan, es como que los ganador. Tienen que tener todos esos como ganador. ¿Quiénes están más cerca de hacerse expulsar para jalarle la lengua en la calle? Hay cosas extrafutbolísticas que están dentro de la estrategia del partido. Pero extraña, pensar, hermano? ¿sabes qué, qué piensa el hincha seguramente de Medellín hasta ahora? Lo que están diciendo es que ojalá... Boca no le haga seis a Medellín, no, que ni se presente, que ni se presente Medellín, con no esa mentalidad perdedora, que ni se presente Medellín. Un partido de Copa de Libertadores, Nacional en donde uno de los equipos, uno de los equipos que esté pensando de esa mentalidad perdedora, la verdad a mí me sorprende, estoy seguro bueno, que el jugador este... que va a jugar el partido y el técnico no piensan de esa manera, estoy seguro que van a dejar todo en la cancha. No solamente por el bien del fútbol de Colombia, sino por no? el rival que tiene Nacional. Es que hay que aprovechar también las ayuditas extras pero, también, pero si no se puede. Esa mentalidad, no. Y Nacional, hoy, Nacional se trae un punto de oro de Bogotá. El ah, primer tiempo fue total y a favor <ríe> y Nacional, de Santa Fe. Nacional un punto de oro. Ah, no. Un total no, no. punto de oro de Nacional. ¿Por qué? Porque Santa Fe fue muy superior en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, Nacional se dedicó a defender, pero Arroyave dijo que, se, que no tenía que haber salido Harlan Barrera salió Harlan Barrera ingresó Arango y gracias a Arango es el penal, la verdad no entiendo, no entiendo, lo de Torres no jugó nada, Torres fue un no, desastre no, no, no, no. bien ido, ¿Ah? bien ido por lo menos Lazo cabeció la pelota Nacional trae un punto de oro gracias ah, al talento de Andrés Andrade Rafael a ah, otra y claro. Está usando los términos sí. de Augusto Ope, Velosa, como, como amarilla. Este amplio nuestro. Sí, para Idiota. utilizar el término. No, no. Señor Labo. No, no, no, no, no, no. Buenas noches, don Elki. Hola, don Rafa Gol. Saludo muy cordial ¿Cuál es la visión suya de estos dos juegos? Pues lo primero hay que decir que el Deportivo Independiente Medellín antes, les digo cuál es la pregunta y para que la gente participe en los premios Rafa Gol 20 años. ¿En qué año y cuál fue el técnico? Donde René Iguita fue campeón con Atlético Nacional en el fútbol colombiano Iguita fue campeón con... Nacional con Marquero ¿En qué año fue? ¿Pistas? ¿O en los años 90? ¿Y quién era el técnico? Habla así Y vos, calvo, ¿qué más calvo? Así habla ese técnico Voy ¿Eh? al grano, como diría el dermatólogo del Deportivo grande. Independiente Medellín Se ganó, claro, y debe tener el equipo aire en la camiseta Para el compromiso ante Boca Junior, Porque hace un mes, como dice Augusto, no se venía ganando en el fútbol colombiano pero me parece, y eso iba a notar también, que Medellín debe pensar en los de ellos. No pensar que es que este está borracho, no está borracho. Señor, es que la primera vez que Boca Juniors gana un título, es el equipo más laureado en la totalidad, contando torneos nacionales e internacionales en el fútbol argentino. Así que por el hecho de ganar el día de ayer un título, no creo que van a seguir borrachos esperando el conjunto no, además, deportivo eh, independiente además, Medellín. A, además, que fuera, un sí, señor, que fuera ante un lanús. Sí, señor, que fuera ante un lanús. Se lo acepto Don Gustavo, Lanús Poco gana en el fútbol argentino, un ferrocarril oeste, listo, pero Boca celebrando cada año uno o dos títulos de Independiente Medellín, porque primero está el ser humano Don Rafa Gol, Julián Gómez, señor yo sé que usted nos ve, porque él me dijo el partido anterior que nos veía, recupérese que es un excelente jugador, muy buena persona y tiene alta proyección. ...en términos futbolísticos y no hay derecho a propósito de Medellín Millonarios... ...no voy a decir el nombre del periodista, pero ya se deben imaginar... ...diciéndole al técnico de Millonarios... ...señor técnico, qué barbaridad, es que como no hubo dos jugadores titulares... ...por eso perdieron ustedes, Millonarios no, todo el semestre viene jugando mal... ...y no es mi problema, allá los bogotanos con Millonarios, qué barbaridad... Ese, <risa> <risa> ...esos jugadores creo, señor Gamero, que lo estimo mucho... ...que le están parando a usted, porque Millonario no tiene tan mala nómina. Y de Atlético Nacional, señoras y señores, lo importante es que se empató y se consiguió un punto. Sigue el rifle Andrade demostrando que no es baratija, como alguien en este medio de comunicación lo advirtió. Y señor Luciano, sí hay zona 14, pero el técnico de Nacional Tal parece que no sabe... ...que en Nacional hay una zona de tolerancia. Porque ese medio campo hace que todos se vayan a atacar en Atlético Nacional... Dejan un espacio y hay muchas veces, es donde le están anotando gol al equipo verde de Antioquia. Igual, don Rafa, gol de seis puntos a los de la capital de la República, cuatro, le ganamos aquí. Velosa, no cante lo de Vicente, cante mejor lo de la cucharita con su amigo Velosa. Bueno, esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso.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 eh, la noche anterior que estuvimos en el Atanasio Girardot, eh, ahí estuvo Javier Reina con el, con el gol que le dio los tres puntos al Independiente Medellín y lo tiene con, respirando con vida. Al final del juego le entregamos el trofeo y la superancheta, la superancheta de TKM Pharma, medicamentos de calidad que es donde está Precisamente el por el lunes Deportivo Así habló la figura del juego con Don Elkin ¡La voz! Vamos a entrevistar el jugador más teso del partido Es ¿eh? Javier Reina, figura de la cancha El más teso del partido formarte Mi estimado Javier Reina Para que entre a la Universidad de Antioquia O a la Universidad Nacional en formarte Allá están los más tesos Para que siga estudiando y se siga preparando Es bueno estudiar, ¿no? Claro que sí, eso es lo más importante en la vida. El jugador más teso del partido. Mire, aquí le entrego estos productos BKM Pharma con el Linesport, linimento Deportivo, bien en spray. Y también con tanta polución, la vitamina C, el más sin. ¿Qué significa ese gol para usted? Ah, la verdad que... Es una alegría inmensa, el equipo necesitaba la victoria y bueno, eh, qué felicidad poder aportar para esto, sabíamos de que teníamos que sumar de a tres y, y bueno, contentos por, por el triunfo más que todo. Uno diría que en la parte mental esto refleja al Medellín ir con viento en la camiseta argentina, me equivoco? Sí, claro que sí, como te digo, necesitamos esa victoria, eh, no es igual eh, viajar... Eh, ganando que, que perdiendo, y bueno, vamos con ese plus, vamos con esa con esa alegría y esa motivación a hacer un gran partido de Libertadores. ¿Hasta el momento lo veo como de un este equipo, en la ciudad, con la afición? Sí, la verdad que contento, contento desde, desde el primer día, me hicieron sentir eh, en familia, y bueno, eso es lo que estamos reflejando dentro de la cancha. Grabados artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión le entrega este espectacular premio, ¿dónde va a poner el trofeo, hombre? Eh, ahí en la repisita donde tengo los de Mejor jugador del partido, claro que sí Señor, que Dios lo bendiga, como es Día de la Mujer Me le da un beso a esta hincha del Medellín En representación de las mujeres hinchas poderosas Por favor, amén, muchísimas gracias Ya, ya, ya, ya Señor, que Dios lo bendiga, amén, muchas gracias Es el jugador más teso del partido El más teso, Formarte Hay que estudiar en Formarte, recuerden La página de internet www.formarte.edu.com Se ganó los predios BK, BKM farma grados artista Feliz día a la mujer Muchas gracias Dándole pico al micrófono Dale Rafa Gol, <risa> Rafa, gol. ¡Rafa Gol! Bien, don Elquilabó Felicitaciones a Javier Reina Y a todas las mujeres también La felicitación Extraordinario la gol Y los premios Por ser el jugador más exceso del partido Estoy informado. Bueno Don Luciano Simplemente Medellín aprovechó la pobreza que tenía al frente. Como no hay derecha con un equipo de tanta tradición, el famoso Valera Azul, esté convertido en lo que lo han convertido hoy. Es muy fácil uno, cuando la mamá está enferma, sacarle el derriere y decir que no, que no importa, no hablemos de ella. ¿Cómo que no? Qué tristeza el pobre Millonarios y Medellín sin mucho, sin exigencia, porque tampoco demostró mucho con lo justico, le ganó los tres puntos. Hoy hay una cosa positiva en Medellín y es que ahora que hay problemas por las bandas, se la rebusca Medellín con el juego entre Ricaurta y Reina, que no solamente tocan la pelota, se asocian y dan juego al equipo, sino que también dan goles. Quinto gol es el goleador del Medellín, Reina. Este vallecaucano que ustedes estaban observando. De Medellín que de todo maneras le falta un poquito más profundidad y ser más asertivo al llegar al marco adversario. 12 remates, 3 al arco adversario y un solo gol. Lo importante para Medellín era ganar. Y eso reconforta porque ha tenido por ahí una seguidilla de compromisos que deja dudas. Ese triunfo sí que anima al hincha de independiente de Medellín para ese partido de Copa Libertadores. Y hay Dios, para quienes aquí han hace unos años que despertó el tigre con millonarios. Y mire lo que es hoy. ¿Cómo define, no, Reina? Es, es realmente una calidad impresionante que define para ese gol. Una pena lo de Julián Gómez, porque si algo no tenía, Independiente Medellín era lateral izquierdo y con él ya tenía una base, inclusive como titular. El tema es que Medellín jugó frente a un equipo que fue una lágrima. Y Fariñez, de no haber sido por el arquero de Millonarios, el resultado hubiese sido... Mensaje para el máximo accionista de Independiente Medellín Hay que traer jugadores como Reina al equipo Que marquen diferencia Que Garcés, que Laurito, que Flores Eso no es inversión, eso es gastar plata en el equipo Onges. Tiempo Reina, Balanta tiene nombre no ha rendido, pero por lo menos un jugador de nombre sí. y de charreteras. Este es el máximo directivo, tampoco es que nombre. Don Raúl Giraldo, ah, un saludo muy cordial que Granada nos ve el hombre de Granada, Antioquia, María. Pues yo don Raúl. Que era a tres buenos jugadores. Yo creí que era Poncio. Uy. Ah, a yo ver. Monjes, si Monge Monjes, no lo pongo a ver, porque. Monje. Al final del juego, los hinchas de corazón. Poncio. Hablaron así. <risas> Como un Voy a saludar al hincha de corazón, el hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Se le ganó a Millonarios 1-0, 1-0 y ahí hay aire en la camiseta para ir a Argentina. Saludamos al hincha de corazón del medallo, ¿qué piensa la victoria? Feliz Día de la Mujer, felicitaciones. Muchas gracias y a todas las damas de Colombia. A ver, jugamos y, pero no gustamos. Eh, ¿Qué triste lo del muchacho que se aporrió? Ojalá, pues que no sea mucho, muy le, grave. Le tengo regalo de día a la mujer: el beso del joven. 3, 2, 1. Gracias. Con ese bozo frondoso, ¿usted qué sintió? No, pues la señora será lo que lo siente, yo no. Opinión. Vamos motivados para Argentina, creo que vamos a hacer un buen desempeño en el segundo, en el, en el primer partido contra Boca, y hoy jugamos bien, hoy ganamos, ¿qué es importante? ¿Usted qué piensa? Hombre, no, definitivamente sí, vamos motivados a jugar a Argentina. Es importante el triunfo porque Medellín venía perdiendo en el campeonato de acá. Y ahora ganamos Campos por el de novenos. Muy Vamos bien. ¿Primera vez que usted viene a fútbol? Sí, señor. ¿Y qué sintió en el estadio? Al principio pensaba que debe ser como que, ah, que voy a ir al estadio, pero se siente la buena vibra y cierto? uno lo contagia. ¿Y él la trajo? Eso. Mi hermano mayor. Mi hermano mayor, casi no la traes, ¿no? Sí, casi no la traigo, pero, hey, muy bien por Medellín, aire en la camisa y vamos con toda para la bombonera, hay que ganarle a boca ya, hay que ganarle. Muy bien, don Jackie Posada, Rafa Gol Radio y Televisión, ¿el viernes dónde? El viernes estaremos en el Parque de Bello, el viernes Parque de Bello, 12 a 3 de la tarde con todas las figuras del gran equipo deportivo de Rafa Gol. Un saludo para don Albeiro. Posada, el padre Wilmar Galeano y don Carlos Escobar en el municipio de Santuario, que están de cumpleaños el día de hoy. Feliz cumpleaños, compañeros. Qué maravilla. ¿Usted dónde compró ese sombrero? Eh, me lo regaló un montañero. ¡Qué eh, Ave María! ¡Qué montañerada! ¿Opinión? Millonarios. ¿Para qué te traje? Igualito, igualito y sobre todo con la cara de argentino. ¿Opinión, joven? El partido estuvo regular, pero en el segundo tiempo en Medellín mejoró. Esperamos que siga así, podemos llegar con confianza a, a jugar en la Argentina, con Boca, vamos a ver. ¿Más yo... para Argentina? Sí, señor. Sí, hágale. Con, con la Argentina, con la Brianía ORIENTAL. Muy bien, ¿usted qué dice, señor? No, al medio, oh, muy bien. Eh, Ricardo Uso un buen partido, para mí fue el mejor de la cancha Muy bien, ¿usted qué dice joven? ¿Qué más? Mucho gusto el Quimlavo, ¿cómo se llama usted? Eh, Mario Burgos ¿Mario Bros? Burgos eh, No, maravilla! un excelente partido del medallo, eh, Ricardo te fue una figura en este compromiso ¡Qué maravilla! A ver joven, toqueme esa bubucela no, no, paisa, hágale pues, tocala pues muchacho Uy, uy, uy. ¿Usted qué piensa del partido? No, pues que estuvo bien, pero falta por meterle más. Pero ganamos esos tres puntitos por lo menos. A ver, joven, ¿usted por qué no de blanco? ¿Se va a casar o qué? No, no, no. Mucho calor, mucho calor. Eh, ay, María, ¿qué vos tan aguardientosa. Opinión eh, del partido. Eh, lento, pero bueno. Sabroso. Lento, pero bueno. Así, ¿quién te dice lento, pero bueno? La novia, papá. La novia. <risa> Sigo saludando al hincha de corazón. Venga, feliz día de la dama. Feliz día de la mamacita. Gracias. ¿Qué piensa de su medallo? No, me, me gustó mucho porque era mi primera vez que venía y, y me encantó que haya ganado. Oiga, hoy salió la luna en el Atanasio. ¿Llegó el hombre lobo? No, hombre. hombre lobo. Joven, ¿cómo me le va? Mi respeto, su opinión del partido. Oh, jugó muy bien y entregó todo Medellín. Me gustó mucho. Venga, señora Bonita, ¿usted qué vio? Oh. Jugó muy mal Medellín, ganamos pero jugó muy mal Flores no me chocó, me encantó Flores Señoras y señores, usted qué dice hombre, opinión del partido Excelente, estamos muy contentos, sí, sí señor sí. Échale un piro para don Jackie Posada No, yo soy muy mala para los... Bueno, un besito pues ¿Usted qué sintió? Sentí una emoción inmensa Señoras y señores, ellos son hinchas de corazón Siempre ganan el partido ¿Quiénes van para Argentina? Rafa, Rafa. Gol, gol, gol, gol, gol Rafa Gol Felices 20 años de parte de Carlos Ríos Secretario General de la Asamblea hoy con Juan José un hincha que cada día se consolida y alegres con este triunfo de hoy ¡Feliz cumpleaños! Feliz cumpleaños. Rafa Gol Un saludo muy especial a todo el, el equipo de Rafa Gol por estos 20 años ya de acompañamiento en todo el tema deportivo Les habla Juan David Correa López Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Metro de Medellín Y de nuevo una gran felicitación por esta labor Que han realizado ya desde hace 20 años Rafa Hola les habla Fabio Rivera Seguidor de Rafa Gol 20 años, dos décadas Ustedes dándole duro al deporte en el departamento y en el país Así que felicitaciones Rafa y a todo el equipo Para adelante y sigan narrando más goles Rafa, no, no, no, no. Eh, yo soy Francia Elena Puerta, la Gerencia Administrativa Atlético Nacional. Eh, quiero darle un fuerte saludo muy especial y un, un feliz cumpleaños por estos 20 años de Rafa Gol, con esa buena labor, con ese buen trabajo que se hace por parte de todo su grupo. Unas felicitaciones. Bueno, gracias por las felicitaciones. Vamos a sacar las conclusiones del Juego del Medellín. Comenzamos, Luciano, conclusiones. Medellín hizo lo que tenía que hacer... No tenía oponente, no tenía rival, le ganó. Y con un gol basta para ganar. Por favor. Sí, Medellín tenía que ganar. Este era el partido a ganar porque todavía hay posibilidades. Y con el tema de la lesión sobre ese partido de, de, de Julián, Daniel Castro, que es su suplente, también está lesionado. Ahí tiene un problemita para resolver el técnico Bobadilla aquí en adelante. Con tantas dudas que ha generado los últimos juegos de Medellín con el técnico Bobadilla, me parece que este triunfo reconforta y le da al hincha ese aire para. ...que el partido en la bombonera frente a Boca... ...le dé ese ánimo de seguir avanzando en Copa Libertadores. Antes de un importante partido por Copa Libertadores de América... ...era importante ganar en el Atanasio... ...así lo hizo Medellín... ...y frente a un rival difícil como Millonarios... ...pero Medellín demostró que está para jugar... ...por cosas importantes. Antes pienso lo contrario... ...un rival muy fácil... ¿O no dijeron que era una lágrima Millonarios... ...si sí, es cierto, una lágrima... ...este equipo los Millonarios... ...por lo menos faltó un gol más... A favor de Independiente Medellín. Yo sí espero jugadores que muestren la categoría ante Boca, un Ricaurte, un Reina Caicedo que jugó en el fútbol argentino, porque Medellín tiene con qué. Pero sí si esta les funciona a algunos de los jugadores también. Bueno muchas gracias, don que Ahí están las conclusiones del Medellín y por ahora vamos a la pausa comercial. Linimento, linimento deportivo lin sport con aceite de semilla de cannabis. Lin sport, linimento deportivo en aerosol, ideal para aplicar en masajes musculares para el calentamiento, también en contracturas. Laboratorio BKM, Farma, medicamentos de calidad y confianza. Empezamos con Formarte, prepárate para obtener un alto por puntaje en el IFEX. Saber 11, con preife Formarte, dictado por los más textos. Llama al 444-0404 o ingresa a formarte.edu. Un com formarte los más tesos. También virtual. Bueno, ya estamos con Everfit vifi Les quiero recordar las ofertas. Son descuentos hasta del 70% en el bazar. Everfit Bifi, con prendas desde 14,900 para caballero y para dama. aprovecha nuestra oferta en el punto de fábrica de Caribe, que está en la... Eh, Transversal 78, número 652 33. Ahí vamos o ahí estamos abriendo de lunes a viernes esta promoción. No olvide promociones hasta con el 70% de descuento.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 Estamos de celebración, celebración de las mamacitas, Día de la Mujer o Día de los Derechos Internacionales de la Mujer y este programa lo ven muchas mujeres, en cuanto a rating 50-50 o hasta manos ven las mujeres y en la celebración del Día de las Mujeres el homenaje es por medio de las divas del fútbol. Señorita Bonita, hablemos del Día de la Mujer y la celebración y la relación fútbol-mujeres. Bueno, hoy más que felicitar a las mujeres lo que queremos es conmemorar una fecha donde históricamente las mujeres venimos luchando por ganar espacios en escenarios donde anteriormente no los teníamos por ejemplo, el fútbol femenino ¿Cuál es su nombre? Catalina ¿Catalina qué? Obando Obando. ¿Y usted de qué nos va a hablar? Hola, eh, mira, yo quiero hablar de que hace 10 años las divas del fútbol rompió el tabú de que las mujeres pocos femeninas podían jugar al fútbol ahora nosotras las modelos profesionales presentadoras Presentadoras, estudiantes, también podemos practicarlo aficionadamente. ¿Cuál es su nombre? Estefanito Bon. Estefanito Bon. Hola, yo soy Estefanio Espina y de parte de la familia de Ivas del Fútbol queremos invitar a todos, todas las mujeres berracas que quieran iniciar en este tema de, del fútbol. ¿De qué juega? Defensa. defensa. ¿Quién le gusta en el fútbol como defensa? Eh... Diga Augusto Velosa, muy bien, la felicito ¿Y usted qué nos va a hablar? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Daniela y Bueno, la invitación no solamente es en el ámbito eh, de, del deporte y del fútbol sino también como en los demás ámbitos de, de la vida general eh, para que las mujeres se empoderen y cada día sigan luchando por sus sueños por cumplir todas sus metas Y bueno, también queremos, antes de, de irnos, dar sí. un agradecimiento muy especial a Rafa Gol por la invitación y por siempre apoyar el fútbol femenino son las divas del fútbol, están de celebración, ya están en la capital de la república, llevan 10 años con don Alejo Duque en eh, sintonía también a esta hora. Don Rafa Gol, siga usted, yo me quedo con las mamacitas y la celebración del día de las damas, también que nos ven a través de teleantio. ¡Rafa, gol, Rafa gol. Gol, gol, gol, gol, gol! Bueno, seguimos en el Super debate. ya tenemos la tabla de posiciones, la jornada, cómo fue la próxima fecha y sobre todo, cuál es el equipo más taquillero de fútbol en Colombia y por supuesto, el estadio donde va, más la gente en Colombia los datos, todos con el hombre del termómetro, Carlos Alberto Ármela. buenas noches buenas noches, Rafa Colina, nos presentamos el termómetro, hablamos de las asistencias en la fecha número 8 del campeonato colombiano regular presencia de público en los estadios del país la principal en Bogotá que hubo en Bogotá, Luciano 21.262 espectadores en el partido contra Santa Fe el segundo, en el Estadio el Deportivo Galio, donde asistieron 19.216 espectadores. Y la tercera, en el Estadio Atanasio Girardó, donde asistieron 18.048 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera: primero, en la ciudad de Medellín, 214.518 espectadores. Segundo, Bogotá, 124.175. Tercero, Barranquilla, 109.662. Y el equipo con más asistencia es nacional, 135.659 espectadores. Los resultados de la fecha 8, Cali 2, Pereira 2, Oncecaldas 1, América 1, Medellín 1, Millonario 0, Bucaramanga 1, Junior 1, Chicos 2, Petrolera 2. Los otros resultados de la fecha 8, Envigado 2, Río Negro Águila 2, Santa Fe 2, Nacional 2, Tolima 1, Patriota 0, y los partidos que quedan pendientes del martes, Jaguares contra Cúcuta y la equidad enfrentando a Deportivo Pasto. La tabla quedó así, primero Nacional 15, segundo Pasto 13, tercero Santa Fe 13, cuarto Tolima 13, quinto Petrolera 13, sexto para Junior con 13, séptimo Once Caldas 12, octavo América con 12, noveno para Cali con 11, 10 para Pereira con 11, La Casilla 11, el campeonato para Medellín con 11, el 12, Río Negro, Águilas con 10, 13 para Envigado con 9, 14 para Bucaramanga con 9, 15, La Equidad con 8, 16 para Jaguares con 7, el puesto 17 para Millonarios con 6, puesto 18, Boyacá Chico con 5, el Patriotas 4 y el último es Cúcuta Deportivo con 3 puntos. Y la próxima fecha, Millonarios contra 11, Caldas, Patriotas se mide a Envigado, Cúcuta enfrenta a Cali, Alianza Petrolera será rival de Medellín, próximo sábado a las 6 y 10 minutos de la tarde. Nacional contra Tolima, próximo sábado a las 8 y 15 minutos de la noche. Pereira enfrenta a Santa Fe, Junior Semilla, Río Negro, Águilas. América será rival de Bucaramanga. La equidad contra Chico y Pasto enfrenta a Jaguares. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, muy bien, don Carlos Alberto Arbeláez, y también en el superdebate tenemos las conclusiones. Conclusiones que siempre aportan, que ayudan especialmente a nuestros equipos. Conclusiones de Nacional, Luciano González Sequeja. Vuelvo y repito, no se jugó bien, pero no se perdió. Pese a los 40 mil técnicos que tiene Santa Fe ante los micrófonos, frente a todos esos consejos que daban esos técnicos, Nacional no salió golpeado del campín. Bueno, y Santa Fe tuvo la virtud de darle vuelta al resultado, después de estar perdiendo pasó a ganar y debe preocuparle a Juan Carlos Osorio que tuvo gol en táctica fija y a un equipo serio no le pueden hacer gol en pelota quieta. Nacional al final salvó la ropa. Llama la atención que Nacional antes enfrentaba a equipos chicos y utilizaba tres defensas y hay para arriba todos delanteros, un solo volante recuperador, hoy utilizó, hoy utilizó cuatro defensas, dos volantes recuperadores, Perlaza, Sebastián Gómez cambió, está cambiando el técnico Osorio, no para el equilibrio que tanto se le ha criticado. Era un partido donde el empate le sirve a Nacional para seguirse manteniendo como líder del torneo, pero sí preocupa a niveles de algunos jugadores que son de altibajos, un día sí, un día no y por ahí donde también tiene que evaluar el técnico cuándo y en qué momento se deben hacer los cambios coherentes para poder sacar los resultados primer tiempo preocupante de Atlético Nacional en Bogotá Santa Fe fue muy superior con pelota inclusive en el palo y con atajada mano a mano del arquero cuadrado el tema es que en el segundo tiempo Nacional se acordó se trae un punto de oro de Bogotá ¿eh? se trae un punto de oro muy importante el tema es que había que preguntarle al profesor y hasta cuándo Candelo ese era el cambio. Por resultado, bueno, porque se enfrentó a Santa Fe, que está entre los cuatro del fútbol colombiano, por lo menos antes de iniciar esta fecha. Por el trámite, para quien habla, el peor primer tiempo que le he visto a Nacional en este semestre, a pesar de terminar el primer tiempo ganando. Por selección de jugadores no me disgustó la nómina, pero sí, don Juan Carlos Osorio, hay que decir que por eso hay titulares y suplentes. Usted por la rotación hay jugadores que no merecen estar, pero los pone por la famosa rotación y ahí afecta al equipo. Bueno, muy bien, vamos eh, a la pregunta de los 20 años de Rafa Gol. La pregunta de esta noche es, ¿en qué año fue campeón don René Guita atajando un Atlético Nacional y quién era su técnico? Don René, buenas noches, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? Fui campeón en el 94, el técnico era Juan José Peláez. Señoras y señores, esta sección se llama Rafa Gol, 20 años de triunfos, 1994, ¿qué época no? Una época bonita, una época para mí maravillosa que recuerdo mucho porque recién salía por ahí de un problemita en la cárcel y, y me encuentro con el título salí con unas ganas, las de Racas. ¿Y sabe que ese año tuvo algo agridulce también? Ese año murió Andrés Escobar. Bueno, sí, o sea, todo en la vida no puede ser perfecto. Pero bueno, hay que darle gracias a Dios por darnos un año más de existencia. 20 años más de vida en, en, en, en Rafa Gol. Y bueno, hay que disfrutarlo y hay que celebrarlo, uno no sabe cuándo le llega el día Oiga, ¿verdad que usted le dijo a Leonel Álvarez que se hiciera también el cambio, el cambio extremo? <risa> Eso me contaron Leo y yo siempre hemos estado por ahí juntos y en varios programas ese, ese también era una invitación, como también otra invitación nos hicieron ahí como en Cante, aunque no Cante Pero no nos hicieron el contrato Señor, que Dios lo bendiga que esté muy bien, muchísimas gracias, feliz cumpleaños 20 años de triunfos en la sección aquí en Rafa Gol bueno, Rafa, gol, Rafa gol, gol, gol, gol, gol Bueno, muy bien, preguntas rápidas en el Chalabón Le preguntan a don Luciano González, hincha de corazón verdolaga ¿Quién fue el mejor y el más discreto en el juego nacional 2 Santa Fe 2? El mejor, lógicamente, el rifle Andrade Y el peor, Gustavo Torres le preguntan a don Gustavo Osorio, el partido Medellín-Boca, ¿cómo lo debe plantear? Dice Gloria Zapata, ¿atacando a Boca o cómo? Claro, atacando a Boca, a Boca no se le puede defender. ¿Cuál fue el mejor jugador de Millonarios a pesar de la derrota? Le preguntan desde la capital de la República, Velosa. Me parece que Vargas, el defensa central, se costarricense. Don Juan Diego Arroyave, ¿fue bueno el árbitro en Bogotá? Sí, le fue bien a Edilson Arisa de Santander. ¿Usted cree que Charrúa le pregunta a Aurelio Sinisterra desde Manizales, que Medellín va a clasificar a la siguiente fase de Copa? Gran signo de interrogación, hay que verlo en la cancha. Muy bien, dejémoslo ahí. Bueno, señor, eh, tenemos a esta hora el sorteo de los premios Don Luciano González del 1 al 213. Gran árbitro Arisa, permítame que me ríe por el colmillo izquierdo, como decía Montecristo. Le hace por el que, por el que quiera, por el molar 40, entonces, pero déjeme un número. 40... El número 40, Ana Sofía Cano, en el barrio La Floresta de Medellín, tres, seis personas en el programa, tres hombres, tres mujeres El número 7 de Javier Reina El número 7 de Javier Reina corresponde a la señora Leni, o señorita Leni Cerna vive en el barrio Prado de Medellín, tres, eh, siete personas en el programa, tres hombres, cuatro mujeres El número 10 del mago Andrés Ricaurte ¿El número quién? diez 10 el número 10 corresponde al señor Saúl López. Se en sí, el barrio Los Colores de Medellín, 6 personas ven en el programa 3 hombres, 3 mujeres. El 130. El número 130 corresponde a un varón. Johan Ramírez vive en Bogotá. 6 personas ven en el programa 3 hombres, 3 mujeres. 99, Rafa. El número 99 corresponde al señor Álvaro Gil. Vive en el barrio Buenos Aires de Medellín. 7 personas ven en el programa 4 hombres, 3 mujeres. Bueno. Pero, vamos a despedir con Vitrinazo, Luciano Sí, señor, para las González, Roldán Suárez, Arexa, Giraldo Mis mujeres de mi vida Para Próspero y Ángela En apartado Y para Doña Gloria Gaviria eh, Hincha de Atlético Nacional Para todas las mujeres de mi familia Muchas están en La Ceja Las que están también aquí en la ciudad de Medellín También para Sara Pineda En La Estrella Doña Elvia de Cañas, en, que siempre está en el estadio Atanasio Girardot. Jaime en los 60, en los años 60. Flor María, Doris Elena, de parte de sus hijos acá en Buenos Aires. A mis mujeres en Medellín, en Bogotá, en Ubaté, en Orlando, Florida. A Carlos Pineda, Luis Fernando Martínez, Andrés Parra y Andrés Restrepo en la capital de la montaña. La mujer más importante en mi vida, Doña Genívera Muñoz, mi señora madre. Para también para esta buena madre, doña Verónica Santamaría, la mamá de Matías Lemus, ese gran crack, ese niño que va bien en el fútbol en Boyacá La Brisas, para Francisco Díaz, el popular Piri, crack de estudiantes de Medellín, para Simón Londoño y su esposa Joana Álvarez en el barrio Belén San Bernardo. Para mis mujeres en Uruguay, mi esposa, mis hijas, mi suegra, todas las mujeres en Uruguay, Omar Gómez y familia Ancharumal, Lucero Acevedo y William Alzate y todos los que nos siguen a través del Facebook Live Rafa Gol Alain. Yo no tengo tantas mujeres como mis compañeros, pero sí saluda Doña Doris Carmona, a mi señora madre Carolina, mi tía Olga Gudelo. Igualmente un saludo para Roberto Caro, es concejal de Bolívar, hincha de Nacional, Diego Agudelo, alcalde de Girardota. para adelante señor Ricardo Pérez y sus mujeres, que son muchas en Barranquilla. Bueno, y me toca cerrar a mí también con vitrinazos para eh, Mauricio Escudero, para Juliana Vergara Sebastián Ruiz, ahí en Movicentro... Para don Carlos Escobar, que estuvo cumpleando en la noche anterior. Feliz cumpleaños, don Carlos Escobar, allá en Marinilla. Para doña Ana en Bogotá, para Ruth, para Aurora, para Fabiola, mis hermanas en Bogotá, para Luz Adriana, para mi bebé Ari, para Dana, para Karen, Joan, Karen y para Joana. Un abrazo inmenso. Nos acabó el tiempo. Dios les bendiga. Permiso. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Así mismo, dormiré porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso.